días! Si su marido no puede hacer eso, cámbialo por otro. ¡Ruido, ruido, ruido! Nosotros <risa> cabellos con artistas como Michael Jackson, Green Spear, estuvo de gira con Madonna. Madonna! Y aquí donde lo ven, terminó trabajando, por Tomares en supermercados, Mercadona. ¡Ruido para reparador de Mercadona! Fuerte para Tomares! En la casa, a la cuenta de 5 botales atrás, sin manos. Todo el mundo cuenta ahí. Palmas para Adri, Todo el mundo con las palmas. Wow, míralo. Mira cómo lo hace. Sorpresa. Qué fuerte este chico. Palmas, palmas. Palmas Sevilla, todo el mundo con las palmas. Palmas, palmas. ¡Wow! ¡Qué espalda tan fuerte! Fine ¿Tienes miedo? Sí. No. no tienen nada por lo que tener, fuerte ruido para él. Yeah. No tiene ningún miedo, ¿vale? Que tener. ¿Sabes por qué? Porque en verdad soy tu verdadero padre. Si lo consigues, el público te da fuerte ruido y además te llevas cinco pavos yeah. de aquel caballero. Yeah. Música de yeah. para mí y para mi hijo. Con una mano. ¡Palma, palma semilla! ¡Lo va a hacer! Wow. ¡Qué fuerte! ¡Palma, Sevilla, palma! ¡Palma, para el pequeño! se atreve, ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! Te pega. Gracias antes de hacer el gran salto, porque gracias a gente como ustedes nosotros los artistas hacemos día a día lo que amamos, que en este caso entretenimiento y acrobacia. Así que lo primero, muchas gracias a todos. De verdad, no se preocupen, ¿vale? De verdad aquellos que no tengan, repito, no se preocupen. Hay un cajero ahí a mano derecha. No, sí, si de verdad, preferimos que nos deis la enhorabuena al final del show señorita bien señorita bien señorita señorita muy bien pequeño agáchate cabeza abajo y no te muevas vale caballero tú eres el último si algo sale mal tú caes primero vale caballero muy bien ahora sí con las palmas